Bueno, pues vamos a ver cómo hacen el encuentro con los sumideros. ¿Vale? Lo primero que ha hecho ha sido la tela, esta completa, la ha pasado por encima, ya la ha pasado por encima de los sumideros, y ahora lo que va a hacer, pues va a, hacer, va, va a ser hacer los refuerzos necesarios. Uy, perdonad un segundito. A ver si me aclaro con esto que llevo los refuerzos eh, en los sumideros. Entonces lo que está preparando ahora son... Eh, los refuerzos del flashing este es el, el famoso flashing que es un material muchísimo más eh, pastoso se acopla al tamaño se acopla a las dimensiones y es el que va a hacer que que quede reforzado y que no tengamos ningún tipo de problema el flashing Primero, igual que antes, pues hacemos lo que está haciendo ahora es echar, ponerle el, el material para que se vulcanice. Bueno, el ruido que veis de fondo es porque están, siguen quemando todavía el poliestireno de los, del perímetro. Bueno, tengo aquí competencia, que me están haciendo también otro vídeo. <ríe> ¡Hola, Jesús! <ríe> bueno, a ver, ¿qué tal? Ahora, también aplicando el, el adhesivo en la otra parte. Esperar un poquito. Y esperar un poquito ¿eh? para que es cómo está? está tocando, comprobando a ver si, si, si ya no adhiera al tacto. En el momento en que ya no adhiera al tacto, entonces es cuando, cuando ya se puede colocar. Uf, Madre mía, no sabéis el calorazo que hace aquí arriba. eh. Está pegando, pero bien. Madre de Dios, señor. Bueno, ahora ya va a colocar lo que es el flashing, que lleva esa lámina. Se pone dentro. Yo esto tampoco lo he visto colocar nunca, ¿eh? yo estoy aquí. Entonces lo que vamos a conseguir es que ese encuentro cortado pues no, no se sé, ¿eh? ve. material por lo que me ha comentado es mucho más maleable, entonces ahora va a poder abrirlo hacia los lados de manera que esa junta que quedaba entre la lámina de PDM y el, y el sumidero pues no se va a dar. Veis como le va dando forma, lo va abriendo, lo va abriendo, lo va abriendo. muy plástico esto ¿eh? se queda completamente pegado y ahora ahí encima que le pones otra lámina otro trozo de lámina o ese ya es el es el definitivo ya pues ya está este es el definitivo se queda completamente pegado todo el agua se mete dentro pues no. Ah, bueno, importante presionar bien para que vulcanice. Claro, eso se queda vulcanizado, al final acaba siendo un mismo material. Es como si soldara el material. Muy importante presionar bien. En toda la superficie. Perfecto. Pues nada, ya tenemos un pasito más. Ya sabéis cómo se hace un sumidero. Vale, hasta la próxima.